Sergio Oliva es uno de los nombres sin duda más míticos de la historia del culturismo. Uno de los 16 hombres que ha levantado el trofeo de Mister Olimpia, particularmente lo levantó tres veces. Y además de eso tuvo una vida muy interesante, una vida bastante dura y una vida que mucha gente no conoce. Así que en este vídeo vamos a continuar con la serie de historia que hemos empezado con Arnold y con Franco. Vamos a seguir por la edad de oro del culturismo y por, como he dicho, uno de los nombres más míticos de la historia de nuestro deporte. Espero que lo disfrutéis y vamos a ello. Sergio nace en Cuba el día 4 de julio del año 1941 y durante su infancia básicamente pues la pasa trabajando en plantaciones de azúcar junto a su padre ya que era a lo que se dedicaba su padre, no había... Eh, ...acceso a escuelas, no había nada más que hacer, entonces se dedica a ello... ...y tras unos años, concretamente en el año 53, estalla la revolución eh, cubana... ...encabezada por Fidel Castro, que pretendía quitarle el poder al dictador de aquel momento... ...que era Fulgencio Batista, y esto es relevante porque el padre de Sergio... ...quiere que Sergio se aliste en el ejército para combatir al comunismo... ...para combatir la revolución encabezada por Fidel Castro... Y bueno, pues es así, cuando Sergio cumple los 16 años, engañan al oficial del de, de ejército para convencerle de que Sergio tiene edad suficiente para alistarse, que no era así. Pero bueno, como no había ni documentos de identidad, ni DNI, ni, ni, ni nada, pues al final lo consiguen. Sergio se alista en el ejército y bueno, pues la guerra finalmente acaba en el año 58 con la victoria de Fidel Castro, de su partido comunista. Y bueno, pues esto deja a Sergio sin muchas cosas que hacer, no había dinero, no había trabajo, entonces bueno, pues eh, decide que lo mejor que puede hacer es disfrutar de, de su país y se pasa los días en la playa eh, tomando el sol, bañándose y resulta que allí conoce a un señor que tenía un gimnasio, no sé bien cómo tenía un gimnasio ni cómo ganaba dinero si es que lo ganaba, pero tenía un gimnasio y además el señor era levantador de peso Y bueno, pues se ve que tenía buen ojo Y decide invitar a Sergio al gimnasio Y así es como Sergio va al gimnasio por primera vez Y el primer día en el gimnasio eh, Se cuenta, a saber si realmente esto es cierto o no Se cuenta que el señor eh, le dice a Sergio Que levante 220 libras o 100 kilos por encima de la cabeza Lo cual hace sin ningún problema, con mucha facilidad y esto hace que el dueño del gimnasio pues obviamente se vuelva loco en los próximos meses después de ir al gimnasio por primera vez pues Sergio se dedica a limpiar el gimnasio eh, a limpiar la sala, a limpiar los vestuarios y a cambio el dueño del gimnasio le entrena le empieza a enseñar cosas básicas de cómo se entrena, de cómo se hacen los ejercicios y bueno pues sobre todo en esos meses se empieza a dar cuenta Sergio y la gente de su alrededor de la facilidad que él tiene para realmente eh, levantar mucho peso y no solo eso, sino tener también muchos cambios físicos que los demás no tenían y teniendo esa facilidad, pues era lógico que en algún momento le llegase la curiosidad por el mundo de, de la competición de levantamiento de peso, lógicamente porque al final en aquella época, en los años 50, 60, Cuba el, el culturismo no había llegado y si había llegado eh, pues él no lo había descubierto y bueno a los 21 años decide competir por primera vez en un evento de levantamiento de peso y así en la primera ya rompe tres récords nacionales haciendo un clean and jerk con 137 kilos o 300 libras y consiguiendo un total sumando peso muerto sentadilla y banca de 1000 libras o 450 kilos ...con un peso de 88 kilos, eh, lo cual es una locura, sobre todo si tenemos en cuenta las condiciones en las que él debía de, de vivir, de las que él debía de alimentarse, etc. Y bueno, pues eh, al cabo de un tiempo, en el año 62, eh, queda segundo en el campeonato nacional de levantamiento de peso... ...pero tras la lesión del campeón Alberto Rey Gámez Hernández, pues se le selecciona directamente para representar a Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Jamaica. Una vez todo el equipo de Cuba llega a Jamaica eh, pues bueno, eran más de 65 personas sumando atletas, entrenadores, personal de seguridad y a diferencia de lo que cabría esperar que es que iban a competir lo que hacen todos los cubanos es escaparse de donde estaban alojados del hotel que estaban alojados y van corriendo, literalmente, evitando a guardias eh, a la embajada americana de alguna manera, no sé bien cómo, porque hoy en día parece impensable, pero consiguen colarse en la embajada americana y una vez dentro pues exigen que se les dé asilo político con lo cual pues eh, el tiempo en el que Sergio, en concreto, estaba entrenando en el gimnasio en Cuba, yendo a la playa, etcétera, no creo que fuese tan bueno ...después de la guerra, después de la victoria comunista... ...y bueno, pues consiguen al final el asilo político... ...y directamente ninguno de Cuba compite en los juegos de ese año... ...y Sergio pues se muda a Miami... ...donde trabaja reparando televisiones... ...y al cabo de unos meses... ...se decide mudar a Chicago porque al parecer había habido... ...unos cuantos eventos racistas en Miami... ...y bueno, pues decide mudarse a Chicago donde consigue trabajo primero en una fábrica de acero y al cabo de un tiempo, de muy poquito tiempo, consigue el trabajo de policía que es el que conservaría durante los próximos 25 años de su vida. Y en Chicago es donde empieza a descubrir por primera vez el mundo del culturismo, en los gimnasios de la zona y bueno, pues ya tenía un físico muy desarrollado y muy dado para el culturismo, aunque él hasta ese momento no lo sabía y bueno, pues nada más llegar, en el año 63 decide competir en el evento de Mr. Chicago, que es un evento que gana sin ningún tipo de problema. Al año siguiente gana un evento más grande, que es el Mr. Illinois, y queda séptimo en el evento que en aquella época pues, eh, era el más grande todavía, que era el Mr. America de la AAU. Y bueno, pues eh, continúa compitiendo en esos años, en el 65 queda cuarto en el Mr. América, al año siguiente se presenta otra vez al Mr. América y al Junior Mr. América, eh, porque recordemos que a pesar de que todo lo que había vivido, todo lo que había hecho, solo tenía 25 años, gana el Junior, queda segundo en el Mr. América tras su compañero de entreno, que era Bob Gagda. Y bueno, pues este evento, esta decisión eh, de primero- segundo, fue interpretada en la época por muchas, muchos fanáticos del culturismo, incluso por el propio Sergio, como una decisión un poquito racista, eh, porque bueno, para muchos era superior Sergio, y estaréis viendo las fotos ahora, y la decisión fue la que fue. Y bueno, pues tras esa decisión Sergio decide dejar la AU y probar suerte en la IFB, que estaban en aquel momento tratando de reflotar los hermanos Wither después de... Eh, prácticamente la desaparición de la federación y de la empresa Wither eh, unos años antes. Y bueno, una de las cosas más importantes que le hacen decidirse por la IFB es el hecho de que ya habían tenido campeones de color, y eso al final, pues seguro que para él fue un, un, una cosa importante para decidirse. Y bueno, pues él comenta que eh, campeones como Earl Maynard o Leroy Colbert, pues fueron. Muy, muy decisivos a la hora de decidirse por la IFBB. más llegar a la IFBB Sergio gana directamente en el año 66 el campeonato de Mr. World y decide ir al Mr. Olimpia de ese año que era el segundo Mr. Olimpia de la historia tras haberlo ganado en el año 65 Larry Scott y bueno pues en el año 66 vuelve a ganar Larry Scott por segunda vez Sergio queda cuarto pero bueno, para el año siguiente Larry Scott se retira y Sergio piensa que puede ganar el, el evento que este año se iba a celebrar en la Brooklyn Academy of Music y bueno pues así es, Sergio gana el Mr. Olympia en el año 67 batiendo a Harold Poole y a Chuck Sipes y bueno pues lejos de estar satisfecho con haber ganado el Mr. Olympia se presenta más campeonatos como el Mr. Universo de la FB, que gana también en el 68 algo que mucha gente no sabe es que Sergio revalida su título del Mr. Olympia pero no había ningún otro competidor en el escenario. Se celebró también en el mismo sitio, en la Brooklyn Academy of Music, pero no había ningún otro competidor. Y bueno, hay varias historias que explican el porqué, pero la que parece que más predomina es que su victoria el año anterior había sido tan dominante que ninguno quería volver a medirse con él. Entonces, bueno, pues parece que Alguno eh, se, se retira del culturismo porque le empieza a ir muy bien en su trabajo. Otro empieza a salir en películas de Hollywood, que es Dave Draper. Otro, en fin, eh, al final se queda solo. que Algo que a día de hoy sería impensable, pero bueno, revalida su título en el año 68. Y bueno, pues como dos veces Mister Olympia se prepara para el tercer evento que quería ganar. El tercer Mister Olympia Y bueno, pues es cuando llega alguien que era seguro que muy inesperado y ese atleta que viene de tan lejos pues no es otro que Arnold que aprovecho para recomendaros el vídeo de Arnold si no lo habéis visto aquí en el canal de más músculo y bueno pues llega en el año 69 ese es su primer Mister olimpia y ese año sí que se da un espectáculo de hecho es un año y un evento muy importante para la historia de nuestro deporte porque es el primer año en el que hay una comparativa, es el año en el que se crea, el año en el que nace el culturismo moderno tal y como lo conocemos a día de hoy y es que hasta ese día las competiciones de culturismo de todas las federaciones de la fb de la AU, de guava etcétera no había comparaciones sino que salían los atletas de forma individual y cada uno pues tenía una nota que hacían los jueces y según eso se decidían los puestos y no existían comparativas, era como si fuese un deporte un deporte olímpico, eh, salían, se juzgaba y ya está, el que tenía mejor nota ganaba. Y bueno, pues ese año, por primera vez, porque lo pide el propio público, eh, pues salen los dos a la vez al escenario a desafiarse, a hacer las poses que mejor se daba uno y que creía que podía quedar mejor que el otro. Y esto empieza porque la gente tenía muchas ganas de ver el, el duelo entre Sergio, que en aquella época pues ya se le llamaba en las revistas, etc., el mito cubano, y entre el chico que venía de Europa, que era jovencito, que lo había ganado todo, y querían ver, querían ver ello, querían vivirlo, y bueno, pues empezó una persona a gritar que saliesen los dos, al final todo el mundo lo acabó pidiendo, y así fue, y así es como nace, nacen las comparativas en el mundo del culturismo, y sobre este evento, eh, que para Arnold fue muy importante, fue su primer evento en Estados Unidos, fue su primer Mister Olympia, y la primera vez que ve en persona a Sergio Oliva, y sobre eso exactamente, sobre ver a Sergio Oliva por primera vez, en su biografía escribió un párrafo eh, que dice lo siguiente, Era como si me hubiese golpeado contra una pared. Me destruyó. Era enorme, increíble. No había ninguna manera que se me pudiese siquiera ocurrir de cómo vencer a aquel hombre. Admití mi derrota y sentí algo de mi masa perderse. Lo intenté, pero solo la primera visión de Sergio hizo que me sintiese contento con el segundo puesto, antes de salir a competir. Y bueno, pues como a pesar del pesimismo de Arnold, pues le fue muy bien. Al final, eh, su primera vez compitiendo en Estados Unidos, en un Mr. Olympia quedó segundo. Y bueno, pues Sergio gana su tercer Olympia y pues se prepara para el año siguiente. Y habiendo ganado tres Mr. Olimpia, siendo considerado por muchísimos el mejor culturista de la historia en aquel momento y habiéndole dado al Mr. Olimpia y a la IFBB el prestigio que a día de hoy todos conocemos porque hasta aquel momento eh, era muy joven el Mr. Olimpia y parecía que era un evento al que iban atletas que en otras, categorías, en otras federaciones ya no podían competir, que ya habían pasado su mejor momento y en cambio Sergio vive su mejor momento en la IFBB y bueno, pues tras haber hecho todo esto se dice que se confía que empieza a sentirse que nadie le puede ganar y al año siguiente, en el año 70 sale en un estado físico muy inferior al que estábamos acostumbrados y pierde primero su título de Mr. World y posteriormente ese año, como todos sabemos, el título de Mr. Olympia y ambos títulos los pierde contra la misma persona que es Arnold, quien se los quita y bueno, pues al año siguiente Sergio planeaba volver al escenario del, del Mister Olympia, pero la IFBB le sanciona en una de las decisiones más controversiales de la historia, porque le sanciona por algo que Arnold también había hecho, pero bueno, se le sanciona, no puede competir, Arnold gana ese año. Y al año siguiente sí, en el año 72, tras haberse preparado todo un año siguiendo el entrenamiento y los principios de alta intensidad de Arthur Jones, pues decide y se presenta de nuevo al Mister Olimpia pero vuelve a quedar segundo, le vuelve a ganar Arnold eh, otra vez en un Mister Olimpia muy muy controversial, muy debatido a lo largo de los años y uno que ha pasado la historia como uno de los más debatibles de todos los tiempos en el año 73 parece broma pero le vuelven a descalificar por competir en otra federación, algo que Arnold también había hecho con lo cual no puede competir en el Olimpia y ya decide dejar la IFB y empezar a competir en otras federaciones como la Guava, la WBG, donde lo gana absolutamente todo entre el 73 y el 81. Y tras 11 años, eh, lejos de la IFB, decide volver, decide hacer un, un retorno al escenario de la Olimpia durante el reinado de Lee Heiney, con lo cual ya su momento, su momento óptimo de forma ya, ya había pasado. Pero bueno, en el año 84 reaparece. Eh, hace un octavo puesto, al año siguiente vuelve a repetir, vuelve a hacer un octavo puesto, y es ya cuando decide retirarse. Pero de ese evento es de donde sale la imagen mítica de Sergio con su hijo en el escenario. Y ese hijo, que en aquel año, ese... sí, en aquel año, eh, pues no llegaba a un año, tenía unos meses. Ese hijo no, nadie lo sabía, de hecho él no quería que fuese así, pero bueno, es. El que a día de hoy es Sergio Oliva Jr., que es uno de los mejores culturistas de la IFB Pro League actual. Y bueno, pues ese es su último momento encima de un escenario. Y ya retirado de la competición, alejado de todo el mundo del culturismo, pues continúa trabajando de policía en Chicago y se dedica sobre todo a criar a sus hijos, Sergio y Julia, mientras que, bueno, pues continúa haciendo sus trabajos, etc. Hasta que un día, pues ocurre algo. Supongo que relativamente normal en la vida de un policía Y es que le disparan cinco veces en el estómago Lo curioso de esto es que no le disparan en un callejón Sino que le disparan en el salón de su casa Y quien le dispara no es un criminal Sino que es su mujer O sea que bueno, pues eh, habían, supongo que habrían tenido algún debate Demasiado pasional parece Y bueno, pues eh, a Sergio no le pasa absolutamente nada Sobrevive sin ningún tipo de problema y bueno, pues esto obviamente lleva al divorcio de los padres, con lo cual eh, sus hijos pues están siempre viajando entre Chicago y Alabama, donde vive su madre. Eh, y entonces pues Sergio mucho tiempo está solo en Chicago, trabajando de policía. Y en esta época es cuando aparece en alguna que otra película, eh, sin llegar nunca a ser algo prioritario en su vida, pero bueno, aparece en un par de películas como El Poder Negro o Los Temibles... Y bueno, un último detalle a mencionar de su vida, es que su hijo Sergio Jr., como todos sabéis, pues llega un momento en su vida en el que se interesa mucho por el mundo del culturismo, y bueno, decide que se quiere dedicar al mundo del culturismo, algo que su padre para nada aprueba, su padre estaba totalmente en contra, y es porque eh, una vez él se retira, pues parece que se empieza a sentir muy olvidado por el mundo del culturismo al que él ha aportado tantísimas cosas. Se empieza a sentir traicionado, que es algo normal, como hemos hablado, por todas las veces que la IFB eh, pues, eh, le apuñala por la espalda prácticamente. Y bueno, pues eh, no lo aprueba. De hecho, bueno intenta sabotear a Sergio Junior eh, mientras intenta dedicarse de alguna manera al mundo del culturismo. Y bueno, pues eh, incluso llegan a dejar de hablarse. Y además, eh, sobre su hijo, en una entrevista en el año 2007, muchísimo antes de que Junior sea profesional, eh, el padre dijo que ha nacido y crecido en la mejor nación del mundo, creo que debería aprovecharlo. Y eso es porque él pues, eh, esperaba que su hijo fuese médico, fuese abogado, fuese alguna cosa, eh, como a él le hubiese gustado podido ser, pero por las circunstancias en las que él creció en Cuba pues no pudo ser. Y bueno, pues Junior obviamente ante la desaprobación de su padre, pues eh, quiere todavía más probarle que no tiene razón, empieza a competir. Y pues desafortunadamente los primeros años de competición de, de Sergio Junior no son demasiado buenos, le cuesta mucho arrancar. Y en esos años es cuando su padre fallece. Su padre fallece a los 71 años en el, en el 2012. Y como digo, a Sergio le cuesta mucho arrancar, de hecho... Eh, mucha gente le ve como una joven promesa pero la realidad es que no es tan joven eh, Sergio acaba haciéndose profesional en el año 2015 con lo cual bueno pues supongo que siempre ha tenido ahí esa espinita de que su padre no lo pudo ver pero bueno pues eh, ese es el último detalle que creo que era importante contar de la vida de Sergio del padre del tres veces Mister Olimpia es uno de los hombres más relevantes y probablemente menos mencionados en la historia de nuestro deporte que siempre está a la sombra como todos los de la época al final de, de Arnold. Pero bueno, eh, de eso va eh, esta nueva sección en el canal de Más Músculo, de descubrir a todas las figuras relevantes en la historia del culturismo. Este ha sido Sergio Oliva, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente.